Bienvenidos al video tutorial de uso de la interfaz de Bamboo Cloud. Veamos a continuación el entorno de Bamboo Cloud. Acceda a su empresa de Bamboo Cloud con su correo y contraseña. Las novedades se muestran al inicio. Haga clic en las pestañas para ver más opciones sobre manejo de Bamboo Cloud. Zonas de trabajo, uso de rejillas, formularios y paneles, menús, todo bien explicado gráficamente. Lea detenidamente todas las secciones para familiarizarse con Bamboo Cloud. La barra de accesos rápidos arriba, la ayuda a la derecha, la zona de trabajo en el centro y el menú principal a la izquierda. Muestre y oculte los que desee. La agenda y el panel de información. Configure los datos básicos de su empresa desde el menú Crea tu empresa, Ajustes. Introduzca los datos fiscales de su empresa. Los datos se utilizarán en las demás secciones. Asegúrese de que son correctos. Puede personalizar su logo, las divisas y series y los datos bancarios principales. Indique los formatos a usar y el color del riesgo efectivo. Complete los datos para realizar los traspasos contables. Pulse Guardar para aplicar los cambios. Ya ha configurado su empresa en Bamboo Cloud. Gracias por su atención.